En videos anteriores hablamos de la conversión entre ángulos que en el sistema de grados y radianes que son dos unidades de medida Ahora hay una relación directa que 180 grados son pi radianes ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas cuando hablamos de qué es un radián? Ahora mira lo que pasa si yo coloco otro radián allí ¿Y si coloco otro radián más? Mira que falta un poquito para que dé media vuelta y en media vuelta son 180 grados y ese poquito que le falta son los decimales de pi mira que ya llevo tres radianes si le sumamos ese pedacito cuando da media vuelta son 180 grados y equivale a pi radianes mira lo que sucede cuando das la vuelta completa y esa es la relación de que la longitud es 2pi por r en una vuelta completa un radian es la longitud del radio significa que en la longitud de una circunferencia completa caben 6.28 veces el radio es decir dos veces pi esa es la razón del por qué 180 grados son pi radianes